dos denuncias contra el ministerio de educación sumamente grave que no se le ha dado no se le ha dado la importancia que requiere esto no sé por qué y este es el tema mi querido men ya usted, usted está en esto este, este, este comentario que yo voy a hacer a continuación lo pueden ver en facebook y en, la, en el portal de telenor.com.de. Resulta que hace uno Yo quiero que me den un chancecito. Bueno, vamos a coger antes de empezar el, el, el tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿En Sánchez? Ah, eso, tiene que ser entonces en alguna parte. Ah, eso es alguna parte. Pero de todas maneras, ya al amigo de Sánchez, ya notificamos que se estaba viendo mal en ese sector de Sánchez. Gracias hermano, eh, bueno miren, primero Miguel Ortega después dijo que sí que lo quisieron extorsionar para que deviara 3 millones de pesos y que renunció por eso porque un tipo le hizo una propuesta indecente y que el ministro de educación hasta lo, lo, lo, lo, lo tararió en el pecho y él dijo que le hicieron una propuesta indecente y llevó el audio como prueba de muestra a la comisión de ética gubernamental que dirige doña Milagros Ortiz. -Bos. Es una denuncia grave que debió ser investigada desde el primer momento que este señor hizo esa denuncia. Pero ayer un abogado de la madre de la jovencita Carla Macier, que hace un tiempo la desaparecieron que no dejaron rastro de ella, trabajaba en el Ministerio de Educación y la cancelaron, que ahora le dicen desvinculado, usando términos finos, para no decir cancelado, dice que para darle sus prestaciones laborales a ella y a un grupo, le están pidiendo un 30%, es de decir, que si a usted le tocan 100 mil pesos, para el Ministerio darle eso sí es 100 mil pesos, usted tiene que dar 30 mil pesos y eso es inaceptable y el gobierno se ha quedado callado y no ha dicho esta boca mía ni, ni el Ministerio de Educación ni Roberto Foucault y ellos tienen que decir y, y la Procuraduría General de la República está en la obligación con esas dos denuncias graves ojo aquí no se puede uno dormir aquí el, el, el, el, el día menos pensado cualquiera de estos funcionarios porque en Dominicana que estamos comienza porque ah tú crees que nada más eran los PLDistas, si a esto le dan oportunidad se llevan el país también sí. para que estemos claros en eso entonces eh, eso es inaceptable no es verdad que aquí al señor funcar yo no estoy diciendo que él sea culpable yo no estoy diciendo que él sea culpable yo lo que digo es que eso debe de investigarse porque se han hecho dos denuncias y cuando aquí se hizo denuncia contra Faña a Faña lo, lo destituyeron y cuando se hizo denuncia contra Kimberly la de la juventud la destituyeron entonces por, porque Fulcar fuera el jefe de campaña del presidente actual es intocable yo creo que no puede ser intocable yo creo que debe de ser investigado esa denuncia de que piden en educación para darle las prestaciones laborales un 30%. Hay un periodista que hoy calculó que eso significaría 1.800 millones de pesos que se meterían en el bolsillo. Entonces yo creo que eso no puede quedar en el aire, porque que son dos denuncias sumamente graves sumamente preocupante, que no pueden quedar en el aire y además al gobierno ya se le endilga que se ha quedado protegiendo al señor ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla que dicen, y se ha dicho y lo han dicho gente hasta del propio PRM Ramón que lo ha dicho que porque a Lisandro Macarrulla con relación a que participó en la construcción de la nueva victoria en los tiempos de Jean Ailar. no lo han querido investigar. A estos eran más a los chiquitos. Los grandes son intocables en este gobierno. Yo creo que no puede haber nadie intocable. Y eso fue una promesa que el presidente de la República, Luis Abinader, hizo en campaña y la ha hecho desde el gobierno. Aquí no puede haber banca sagrada Entonces, eh, educación Está en el ojo del huracán. Educación está en el ojo del huracán. Se ve que ahí hay cosas que, voy pues, repito, hay que investigar. Hay que investigar. Buena tarde. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, gracias. Esta es la parte de lo que tienen que darle al abogado. Eso, oh, muchos, oh eso es aparte. De, oh, oh. Sí, que muchos empleados han tenido que acudir a abogados para poder... ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Y para poder conseguir su, su celito. O sea, sí, es verdad lo que tú dices. Claro, Aparte claro. del de 30%, tiene que pagarle al abogado que hay que echando el pleito. Exactamente. Qué bueno. Qué buena esa información. Rato. O sea, que Buenas si tardes. le. Buenas tardes gracias por pues, tu O sea, que si le tocan 100 mil pesos, esos abogados que son unos leones, Óyete, qué crimen. Tienen que echar el pleito con abogados. Le quitan un 30%, entonces también tienen que pagarle al abogado, pero por Dios. Pero entonces la crítica que se le hacía al PLD con acciones como esa, sí si son verdad. Y yo no creo que esa mujer se va a inventar eso. Pero lo grande no es eso. Lo grande es que el ministro de educación no ha dicho esta boca es mía. El ministro de educación no ha dicho esta boca es mía. Para nada ha hablado entonces eh, eh, eh, ellos tienen que hablarle a este pueblo tienen que hablarle que no se crean por eso salió este pueblo del PLD